Bienvenidos a un nuevo video y que estáis viendo aquí arriba estamos jugando Fall Guys gente estaba escuchando ahora la música gente si hago esto si hago de la aplicación nos escucha así que sin ninguna antelación más estáis preparaditos pues vamos con el video así que vamos para allá así que nada más que decir antes de empezar tendríais que darle un gran like y suscribiros. Y si no sabéis si hacerlo, quedaos hasta el final, porque os aseguro que lo vais a pasar bien. Y si no, os recomendaría que veáis algunos vídeos de mi canal. ¿Vale? Así que, ¡vamos para allá! Que ya estamos aquí, perfecto. Vale. He los vamos a jugarlo luego, ¿vale? vale Ahorita el público no. Vamos a hacer es jugar un solitario. Luego vamos a jugar un poco de Xamoto donillo ¿Por qué? Porque ahora mismo está esto. ¿Entiendes? Necesito una. Gasan al Alcanzar la ronda 3 en de parejas. Parejas solitario. Pero la pareja ya la haría solo. ¿Entiendes? Porque a lo mejor 3, 4 se puede llevar casi todo el juego todo el video. A lo mejor jugar una ronda de cada. Los dos, ¿eh? Así que por eso digo de que. De que puede llevar toda la partida. Que por eso es lo he dicho. Gente. Puede llevar toda la partida. A ver, a Coloco bien los auriculares. Gente. Ay, mi gente. Chicos, como no quiero editar, porque es no que tengo que editar los tres vídeos. Eh. No voy a hacer recortes en estas partes. Lo que podéis hacer es adelantarlo. No queréis adelantarlo. Pero voy Porque por esperar tres segundos. No moriréis. Eso va a sortear los obstáculos. Y correr hasta la meta. ¡No! ¡Qué fácil! Bro, este es de luz. Vale, vale, vale. Ya lo he ganado. Me da de coño. Esa. Esa con. Esa, ¿esa es muy difícil. os digo, la verdad, es muy difícil ganarla. Pero llegar a la ronda final es fácil. Mira, mira, es fácil, fácil. ¡Coño! Ah, yo sé por qué he dicho que es fácil. Ah, sí. Esta hacía tiempo que no, no. aparecía, no probándonos realmente. Probando a jugar una partida. Mira, mira este truco Tienes que ir al ritmo al, al lado Cuando saltáis aquí tenéis que saltar para el lado mirando ¿Por qué? Porque os tenéis una ventajita y Si lo hacéis al contrario Os frenáis Espérate. Ahora, ahora, ahora que vaya la bola a la parada hay un falleba hay un payepa hay un falleba hay un payepa hay un ya anunciaron los de falgas que no tiene copyright esta canción ya lo anunció porque si tuviese copyright ella ni jugaba al falga y nunca más Vale, vamos por aquí, saltamos, hay que saltar eh, no saltas, te mueres sí o sí, imposible. Los tiradores se han mandado qué significa, no les a mirar el significado. En serio? en serio, en serio soy tan desgraciado, en serio soy tan desgraciado, en serio soy tan desgraciado, en serio soy tan desgraciado. ¿En serio? ¿En serio? gente? Muy bueno. Vamos a hacerlo así, solitario, exacto solitario, pam, ¿vale? Para ir alternando. Y exacto tornillo eh, lo podéis jugar, ¿eh? Las partidas son de 16 personas y muy rápido de encontrar. La, la, a la gente la contratan muy rápido y se nota bastante comparación de partidas de solitario dos escuadrones es más difícil de cortarla no lo digo, tengo digo por experiencia porque yo juego al Fall Guys y ayer estaba jugándolo un amigo lo no, que lo jugué desde el principio porque quería grabar un video y me apeteció dije de grabar un Fall Guys en tiempo Pero es que pa dale, ta tarda mucho en esta parte porque hay gente que tiene una velocidad del cutre y tengo que hacer. Lo bueno es de que si, por ejemplo, a mí me va lax, no le va a todos los de la sala, ¿entiendes? No le paso el laja a todos. Aunque no sea lo más injusto entonces de <susrecordad> se caen los más nubes, es lo más lógico. La segunda ronda ya cae gente, a veces cae gente buena, pero como haya quedado la gente buena, te digo era todo difícil. que cargue ah, todo lo grabé en el mismo día eh, como dije en el vídeo no al final eh, ayer no grabé el mismo día no al siguiente día el día exacto de te voy es el día de que, de que del día que tengo que ir una cosa y por eso grabo los vídeos antes me veis con la misma roca? sí ¿Entiendes? porque para grabar un vídeo me puedo guardar la, la ropa para otro ¡Gracias! Sí, sí. Ronda, esta ronda te digo que estaba empezando y ya se decide y si a veces hemos aguantado un poco más ya no me aseguro que esto y han muerto uno de los dinosaurios, estos de robot No y estos dos y estos dos nos han muerto a mí que al menos que se muera uno. Ahora que en vez de salir el que toca salga hexagonillo, por ejemplo hexagonillo no el hexagon. Es agonía. Sí, que me he equivocado. Le hice ese segundo porque los dos tienes que hacer lo mismo, uno en un rodillo y uno de pasar de plataforma. ¿Entiendes? Es lo mismo. ¿Entiendes? Ahora es difícil. Si la gano, ya tendría una misión y el más difícil, el más difícil, difícil, difícil, ya lo tendría hecho. ¿Vale, gente? El más difícil lo tendría hecho. Ya. No, no, no. la gente. No, no, no. La mierda el juego. Mira el bug, si sí, bajando vamos a morir, le dais escape, rápidamente le das enter Le dais enter, y lo que pasa Vamos a ponerlo, ¿no? a ver Vamos a cambiar. Vale. No, que estabas mirando cuánto tiempo llevamos. Porque tengo que darle un control para no hacer un vídeo de sin querer una hora. ¿Entiendes? A ver, dando de caiga. Yo lo que estoy haciendo. Ah, Si os gusta este juego, eh, no. Eh, ¿Quién era? Entiendo. Ahora no me acuerdo, pero es una persona que os podía dar un montón de pro tips. Es que, ¿puedo decir una cosa? Hay un nuevo mapa. Sí, hay un nuevo mapa. Y no me ha tocado nunca. No me ha tocado... No me ha tocado nunca. ¿Te puedo decir? No he probado un bien de Sonic. He probado casi todos los palgas que sean antes de Sonic. Sonic, pero nunca he probado este le Sonic. Me parecen los otros. ¿Entendés? <risa> <risa> y es como que un poco media me No Te puedes hacer que el primer día parezca bastante un mapa. Los primeros 3 días, 4 así la gente puede jugar. Puedes probarlos al menos un poco. Luego pones la estabilidad justa. ¿Entendés? Porque que yo así mi juego. Porque yo quiero probarlo. ¿Por qué un personaje es tan imbécil, tonto? Se ponen ahí a hacer el juego de los juegos del hambre. Todos ahí a, a ponerse a un corral por para que no pase la gente. ¡Ay, un pa ¡Ay, un pa' huepa! ¡Ay, un pa'epa! ¡En el ¡Vamos! Vale. Saltamos por el rosa. Vamos a naranja. Saltamos al rosa. No vamos a naranja. No vamos a este porque al otro tengo que esperar. ¡Gente! ¡Me entra! ¡Ay! Mm. Me gusta la veces eso. Para entretener... entretener un poco. tranquilo que aún pueden trabajar. sacado, ¿ves? Lo he calculado porque es que si me has esperado, esperado a los tres últimos cuatro ya estaría en la tómbola. no has esperado No he entrado cuando he entrado ahora estaría ahora mismo en la tómbola para ver si me ha tocado o no Ni me había aparecido en la pantalla de qué has pasado ¿ves? Me toca el de Sonic Venga va Un por favor Que quiero yo... No me toca el de Sonic. Me tocan los mismos. Sonic no. No voy a mandarles a los de Mediatonic un mens un mensaje. No de ayuda. No quejándome de que no me aparece un mapa que yo quiero jugar Me hace un montón. Desde que salió. Y no me parecido. Es normal. ¿Entiendes? No es normal. <risa> No es normal que los de eh, se chupen el dedo y digan: eh, Pues toma, no tienes skin. Eh, no tienes más. Vale. Yo que probarlo menos una vez. Uh. <risa> Un gran aplauso. Se han caído todos los tontos. Se acaban de caer todos los tontos invertebrados que no saben jugar esta poronga. Porque morirse tan rápido. Y más, 16 personas, es como... ¡Chuparse el dedo, amigo! ¡Es como eso, chuparse el dedo! ¡Hay que romperle las nalgas! Gente, un segundo que en las nalgas porque joder, no pasa, no al menos que se muera eh, las 16 personas pero que tarde bastante al menos eh, 10 segundos no se puede dar por justo 10 15 se puede dar por justo de estas que han pasado entendés certificáis si veis que digo un insulto en Argentina para organizar el video eh, en el video puedo decir los no insultos, pero como detecta que soy español se fijan los insultos españoles no los de otro mundo para conmemora que eh, pierdo la partida por esto por esto mierda oh oh <risa> oh ya acabo de pasar esta parte va fácil no me dan eh, ¡Eh, eh, eh! qué pasó no me dan pero esa mongas está hackeado qué tiene hacks ha aparecido ahí de la nada pero qué pipisto. visto? ha pasado de la nada le mandó a tomar por saco al esa mongas porque creo que utiliza hacks y creo que esto es la final que aún no eh, y creo la semifinal. ¿Entiendes? una partida de estas. En este modo. Tarda el doble que la otra. Ok, pues la otra mejor. Llegando a la final eh, y perdiéndola. Eh, podría hacer 3-4. No, esta semifinal. Porque tanta gente. nueve personas por una final. Está ta, tan difícil ganar. Es mejor ni intentarlo. Para que la gente se le dé muy bien. Vamos para allá. Dos, uno. ¡Weeeeee! <tose> Ahora po por... Ahora para. Oh, ¡Una ¡Mierda! Ahora para hacer tonto me voy a la mierda. Joder, mierda. Entra contra la mía. Mira, te enseño una cosa. Antes de seguir. Dice ENTER para adelantar, no adelantar ni la main. Mira, tengo dos victorias. Una la conseguí yo justamente y la segunda, la segunda, ni te digo cómo la conseguí. Conseguí ganando una partida de jugadores con mis compañeros. Siempre pierdo por eso mierda, siempre pierdo. Mira, si gano exacto el anillo al menos ahora me he llevado una partida ganada al vídeo con la primera parte del vídeo que grabo y no gano ni una ni una y hay gente que en un vídeo si quieren pueden ganar la partida <coughs> namente. Buenas, salgais, adelantas o no como dices. Esta <risa> <risa> es este, este sí, la peor forma que me he muerto, no reaccionaba. Siempre he pensado nunca me reacciona a tiempo. Y esta, esta sí que ha sido justa, porque no he saltado. En, porque, en, no he reaccionado, pero las, una vez... Esa mierda, ahí estaba en la final. Otra. La... Estaba casi todo el mapa roto. ¿Y ¿Tú crees esa mierda? crees esa mierda? Me pasó otra. tío! Era que gente, que por la mí que me ha pasado, yo perdí la partida. Gente, no es normal. Tienes que esperarme los podéis ver algo. ¿Entendés? En un... Lo que pasó no lo siguiente. Hasta este ella la ha ganado. El otro era remanco. Le dio la suerte. Con la. con el.. Gente, vamos para allá. Vamos para allá. ¡Vale, Deberían acabar ya la temporada, porque la temporada ya está empezando a ser un poco larga. Porque qué paso de palito a palito? Por fin, la primera vez es que no toco los palitos. Campo. Ya está, ya no ha pasado. Fácil. La mejor forma de perder. Ah, ese es por retrasado y tonto. Le papá, le pas, le al pas, le pas. poco pierdo eh y no sé si el no, una no, que hasta que vimos por esta parte pasar si no tirar ropa atrás eh... pasó ¿eh? finalmente no puedo no puedo confirmarlo no sé es que ha sido a cero así que, creo que lo más justo sería eh, ha perdido porque ha pasado el tiempo Venga, vamos con la Pirindola. Pirindola. Yo te voy a dar yo pirindola. Para que me digan, ¿tiene copyright este vídeo? Porque la música no me puede La música. La música quita la esencia de Fall Guys Literal, yo no juego si no juego con la música de Fall Guys. Dame un segundito. Vale. Ya llevamos. Pues gente, la caremos por aquí, ¿eh? vamos un solitario y al siguiente ya a la, cuando acaba la, la, la, la partida ya nos vamos ya nos vamos ayupa ya ayupa ayupa ayupa los vídeos como estáis viendo los últimos duran de 30 minutos pero porque el tiempo no me da para dejarlo en media partida o dejarlo en media con cimiento. y una vez fue porque no me di cuenta pasaba tiempo es que el jugador es mental y ha la turbina para que yo no le pueda pasar me da chicos ayer mismo cuando grabé el primer vídeo de Minecraft pasé por la turbina esa ¿Usáis ¿No la turbina esa para pasarla? uy, lo hago Que paso, porque es ah. un. Bueno, último intento, si no ya me paso, porque no me va a dar tiempo. ¡Corre, ¡Recorre, corre! ¡A oh, la madre! He llegado aquí, eh. Con mi, con mi compa, yo jugando con mi compa. mira que guapo, qué ay pa pa, ay pa yepa. ay pa ya pa, ay pa ya pa, ay pa pa, ay pa ya pa yepa. Yo pasé si no lo no hubiese perdido El otro el otro Se lo merecía haber ganado El azulajo que acabo de ver que caía Era mi compadre. Debería haber sido bane Debería ser baneado Este No pases Porque el otro iba ya corriendo Y tú tardas un segundo en empezar a correr ¿Entiendes? De puntillas Esta tengo ganada Es un truco si, si fuese una final, un semifinal, le podría tener un poquito más de cuidado porque casi nadie pasa. Y de la semifinal, ante semifinal, la, la que va antes de la fi, semifinal. Pasa mucha gente a la semifinal, pero poca, poca pasa a la final. Por eso hay que meter caña. Esperamos a que la gente la adivine. Momentos sociales. Este, este, este, este, este, este, este, este, este, no este, no, no, fallaba este, este, este, este, este, este, este, Esa gente que hace, esa gente que hace, no sabe qué tiene que pasar, esos no saben qué tiene que pasar Y, y por estúpidos, el, el, el otro listo que se había caído y la listo al menos como yo, ha pasado de golpe Que se han quedado ahí retrasados mentales, en un, en, en un trozo del mapa se han quedado así Quietos, unos retrasados mentales se han quedado quietos Literal, es para romperle los huevos eso. Eso pibe. Bro, para romperle los huevos. Ni se me decía ni ganarla ni nada. Es que. Es que esos. Eso me dicen de ganarla. Que lo otro pasa. Se dan cuenta que ya ha pasado hace media hora. Y ellos aún siguen en la misma tontería Esta mierda de mapa otra vez. ¿Para qué? ¿Qué queréis? tirarme debajo el mapa? ¿Qué queréis? tirarme mapa del mapa? Valgáis. Lo que queréis, tirarme ¿Para, que para que yo pierda. ¿Me ponéis el mapa para que yo pierda? La gorda de tu madre, esta más gorda de mí, la mía. Me dio un mando, un mando, lo más ma normal no es. Es un mando de la Play. <risa> <risa> este sí que puede decir que es una pena. Ya se era sin final. Bueno. ¿Qué le vamos a decir? Pues, pues, gente, si os ha gustado el vídeo y queréis ver la segunda parte jugando a Guys no va a tener que darle un gran like, suscribiros, activa la campanita y así, os... y activando la campanita os avisará de todas las notificaciones. Y que si queréis ver el vídeo pro... que viene jugando en Stumble Guys para probarlo, probarlo ahí para que veáis. ¿vale? y comparándolo de, de Fall Guys a ¿vale? y si os ha gustado el vídeo no me un gran like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y si os ha gustado este gran vídeo no más os pediría un gran like, un gran like y un gran like y que os suscribáis ¿vale? así que hasta la próxima Chao, chau chau chau